que viva Bolívar, que viva, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva, viva. viva PDVSA! buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Saludarlos, saludarlos a todos y a todas, quiero saludar al hermano Jorge Rodríguez, ...presidente de la Asamblea Nacional... ...al compañero hermano Rafael Telechea... ...presidente de PDVSA... ...los diputados, alcaldes, gobernadores... ...concejales, pero sobre todo... ...al pueblo trabajador, a los trabajadores... ...a las trabajadoras de la nueva PDVSA... ...la verdadera PDVSA... ...compañeros, hermanos... ...ustedes saben perfectamente... ¿Cuál es la batalla que estamos dando? ¿Cuál es la batalla que tenemos que enfrentar? No es una batalla de ahorita, es una batalla de muchos años. Nadie ha dicho que la revolución bolivariana será un camino con una alfombra de pétalos de rosa. Al contrario, al contrario. Imaginemos siempre, imaginemos siempre que cuando encontramos el camino de pétalos de rosa, por ahí no es. Por ahí no es. Ese no es el camino de una revolución. Una revolución tiene que enfrentarse a todos los monstruos que consiguen el camino. Y uno de los monstruos más terribles de vencer es la corrupción. Hace unos cinco meses, de cinco meses para acá, el hermano presidente Nicolás Maduro que ha sido un guerrero permanente contra los vicios, la burocracia, la corrupción, venía alertando, viene alertando al país, viene alertando a los funcionarios y a las funcionarias, viene alertando de la vida cómoda, viene alertando de aquellos que llegan a un cargo y luego que llegan a ese cargo consideran que ellos son los dueños del sitio donde están llegando, que no se deben a un pueblo, que no se deben a una patria, que no se deben a una revolución. De manera que esto no es una lucha nueva, es una lucha enraizada, tiene que ver con las raíces, radical debe ser la lucha contra la corrupción, contra los vicios, contra la burocracia, las desviaciones propias del poder, ...de la facilidad para tener dinero... ...de los amigos... ...no hay nada peor que los amigos... ...para pasarle la mano... ...a la gente... ...y decirle tú eres el mejor... ...vamos a construir esto... ...vamos a construir esto... ...olvídate de los demás que yo me encargo... ...¿han escuchado hablar de eso? ¿La gente de ¿se lo ha escuchado? Miren, si esta batalla... Por supuesto que nos va a tener a todos, toda la revolución contra la corrupción. Toda, toda. Que nos consigan unidos, un solo bloque contra la corrupción. Todo el Estado venezolano contra la corrupción. Pero queridos hermanos y hermanas trabajadores de la industria petrolera, que vale decir, vale decir, que no es el único frente en el cual se está combatiendo. Se está combatiendo en el frente judicial, también alertado por el presidente Nicolás Maduro cuando creó la revolución judicial basado en nuestra constitución, basado en lo que uno siente y escucha. Y además, y el sistema judicial es el sistema judicial, y además la corrupción propia de quienes llegan al poder electos por el voto de nuestro pueblo... Y después se olvidan de ese pueblo y comienzan a hacer pactos con mafias, con delincuentes, con asesinos, con narcotraficantes. Esa batalla la venimos dando. Ahora, en PDVSA, la primera línea de batalla la tienen los trabajadores y las trabajadoras. La moral de ustedes, levanten la mano por favor los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de sus filiales, de Pequibén de Ducolsa, de todo, de la, de la, del Ministerio de Petróleo. Miren, hermanos y hermanas, más allá de ese grito, debe estar la fuerza y la decisión de combatir las mafias, se metan donde se metan. ¿Por qué son ustedes los primeros? Porque ustedes están en los puestos de trabajo. Hermano Rafael Telechea, a grandes males, grandes soluciones. Este pueblo trabajador. Cuando vea, sienta algo, debe pararse inmediatamente y levantar su voz y señalar al corrupto, a la corrupta, para nosotros tomar las acciones. No esperemos la descomposición del cuerpo. Aquí si hay algo que no se puede ocultar, es la plata. Una persona, no, latón... Te esconden, pero la, con la plata no, porque el que roba es para algo, ¿ves? No es para meter la plata en un colchón. Dicen que el amor tampoco se puede ocultar, porque es, se le van los ojos para arriba y para abajo, ¿eh? Pero la corrupción, quien roba, quien se vale del cargo que tiene, lo hace con un fin preciso. Hay varios, pero el primero es el enriquecimiento personal y de su grupo de... ...de amigos... ...¿con qué objeto? Bueno, hacerse fuerte... ...porque aquí hay un concepto capitalista... ...que dice que el que más tiene, ese es... ...ese es. ...la corrupción no es del socialismo... ...la corrupción es propia del capitalismo... ...de la avaricia, ¿ves? ...de los antivalores... ...entonces, estos trabajadores, estas trabajadoras... ...no pueden, no pueden esperar que se descomponga la situación... Deben alertar con tiempo. Deben señalarlo. Y el que no la debe, no la teme. El que no está haciendo nada malo, no tiene problemas de rendir cuentas cuando sea. Ahora, como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo he escuchado eso? ¿Lo he escuchado? No sé. Pero les voy a decir lo siguiente. Mientras el trabajador está abajo, ahí, viendo... Aquí este señor llegó, llegó en una moto. Comenzó a trabajar y el bicho a los tres meses... Una camionetota y no ve a nadie sino por aquí. Por el retrovisor. Y de repente, y de repente comienza a hacer ostentación. Comienza a exhibir lo que se ha robado. Esa persona tiene que ser investigada. Hoy día ustedes van, miren, para que ustedes vean cómo es la cosa. Para que ustedes vean cómo hay rabo de paja. Vayan esta noche para las Mercedes. Vayan esta noche para las Mercedes para que usted vean. Y comparen cómo estaban las Mercedes hace dos semanas o tres semanas atrás. No hay caravanas, no hay camionetas. Están guardados. Así son los pillos, ¿ves? ¿eh? Así son los que la deben. Así son los que andan robando, los que andan burlándose del pueblo, burlándose del gobierno. Ahora, mientras ustedes denuncian, las instituciones del Estado deben actuar. ¿Por qué? Porque muchos roban. Un juez vende sentencia, ¿sabe por qué? Porque el juez dice, a mí solo me van a votar. El funcionario roba, a mí solo me van a cambiar. Eso hay que acabarlo. Si usted roba, vende sentencia, debe ir donde dice Jorge Rodríguez. Cambie su código postal y que la cosa diga retende Yare, retende el rodeo, retende no sé qué cosa. Ahora, los trabajadores de PDVSA que la han señalado, porque ustedes la gran mayoría son personas honestas, la gran mayoría no tengo ninguna duda. Ustedes lo señalan, pero les voy a decir algo, les voy a decir algo, esa es la guerra del enemigo. Eso se lo hicieron también a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Recuerdan cuando le decían que eran vendepapas, no sé qué cosa? Mientras ustedes, mientras ustedes hagan el trabajo que le ha encomendado la patria en las responsabilidades que tengan, ustedes pueden mirar a los ojos a quien sea. A quien sea. Y si ustedes, hermanos y hermanas de PDVSA, hacen su trabajo denuncian al que está robando, denúncenlo. Yo estoy a la orden. La Asamblea Nacional, querido hermano Jorge, lo hemos hablado, está a la orden, vaya para la Asamblea Nacional a poner la denuncia. Epa, les voy a decir algo, esto no es una cacería de brujas. que a mí me cae mal Juan Pedro Luis y voy a montar de la piedra ya. No, no, lleve pruebas. Lleve pruebas, ¿no? porque la culebra se mata por la cabeza. Si usted lleva las pruebas, nosotros actuamos de inmediato, el Estado está obligado a actuar. Ahora, los trabajadores de PDVSA y sus filiales están dispuestos a dar esa batalla en primera línea. Están dispuestos a acompañar a Rafael Telechea en las batallas que tenemos que dar para levantar la producción, para hacer todo lo que tengamos que hacer para que PDVSA recupere los espacios que tenía en el mundo como empresa de petróleo. Son ustedes en primera línea, compañeros y compañeras. Ahora, nosotros tenemos que construir, jóvenes, hermanos y hermanas, una gran hegemonía. Pero una hegemonía de lucha contra los antivalores. Porque de nada sirve que cada dos o tres años o dos o tres meses señalemos a alguien. Nosotros no le tapamos vagabundería a nadie. El presidente Nicolás Maduro ha sido claro, preciso y conciso. Caiga quien caiga, métase donde se meta, sea quien sea el discurso es claro la actuación es muy clara hay un organismo que el país casi no conocía que es la policía contra la corrupción ¿ustedes habían escuchado hablar de ella? bueno, la mayoría no la conocía en este momento algunos la están sintiendo cerca muy cerca les hablan aquí en el oído se le acercan, los buscan, están identificados y métanse donde se metan. La policía contra la corrupción les llegará si ustedes se han robado los dineros de nuestro pueblo. No es solo el funcionario, no es solo el funcionario, es también el empresario. El empresario que va y le dice al funcionario, mira, eso vale. ...un millón... ...pero a más factura, eso por tres... ...y dividimos la cosa... ...son unos pillos... ¿ve? ...y el funcionario de pocos valores... ...de pocos principios... ...la primera vez le dice que no... ...pero no aguanta dos pedías... ...y a la segunda vez... ...termina diciéndole que sí... ...y ese empresario... ...que no es empresario nada... ...porque si usted lo revisa hace cuatro o cinco años... ...eran unos limpios de solemnidad... Unos limpios. Trabajaban, tenían un trabajo particular y ahora son unos señorotes que tienen aviones, que tienen empresas, que tienen edificios, que tienen yates, que tienen lo que ustedes se puedan imaginar. Que no los heredaron de sus padres. Que no es fruto de un trabajo verdadero, sino que es fruto del robo, de la extorsión y del chantaje. El presidente... Porque ustedes saben que uno ve estas cosas y uno tiene creo que dos, dos opciones. Hacerse el indiferente, como ocurrió aquí hace muchos años en la Cuarta República, o enfrentar la situación. Enfrentar la situación tiene algunas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Tiene unos saldos pues de caídos en combate, de afectos caídos en combate. Pero nada de eso debe detenernos a la hora de enfrentar a aquellos que se roban el dinero de nuestro pueblo. El presidente nos lo ha encomendado, le ha enviado un mensaje al país, los poderes están actuando en consecuencia, las fuerzas policiales, la policía contra la corrupción, el SEBIN, están actuando de acuerdo ...a lo que debe hacerse en una investigación muy seria... ...hoy el Ministerio Público... dio una rueda de prensa... ...donde anunciaba los adelantos de la investigación... ...porque alguien pudiera decir... ...caramba, la persona esa... ...se robó 30 millones de dólares... ...¿qué va a hacer con 30 millones de dólares? El problema no son los 30 millones de dólares... ...porque la corrupción es mala... ...así sea de un bolívar... Porque por ahí se empieza. Si usted, si usted se deja meter en el bolsillo un dólar, se deja meter en el bolsillo mil dólares. Y se deja meter en el bolsillo un millón de dólares. Y después se le meten en su conciencia y comienzan a controlarlo. Y los manejan y los empujan a hacer cosas que usted no debería hacer como funcionario. ¿Triste es saldo? Sí. Pero estamos dispuestos a seguir enfrentando la corrupción, los vicios, las desviaciones, con los saldos que sea. La revolución bolivariana no se pone a la defensiva. La revolución bolivariana da un paso al frente y se pone a la ofensiva de buscarlos donde se metan, de hacer las investigaciones que tengamos que hacer, de revisar lo que tengamos que revisar. Si usted siente que tiene debilidades, ciudadano, ciudadana, y lo designan para un cargo, no lo acepte. No lo acepte, diga que no, que no va a poder, porque si usted lo acepta y cae en vicio, vamos por usted. Lo vamos a buscar, la vamos a buscar. ¿Dónde se metan? ¿Dónde se metan? Mira, nos metimos por allá, en un sitio, buscando una cosa y encontramos otra. Más de 250 carros acomodaditos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos sienten que no tienen miedo. Porque creen que solo van a decir, bueno, tenía 250 carros, bótalo y que se quede con los carros. No, le vamos a quitar los carros y los vamos a meter presos. Le vamos a quitar los bienes mal habidos y los vamos a meter presos. Y que la justicia se encargue. Y que sea... ¿Por qué un funcionario público? Estoy en un cargo. Tengo responsabilidades. Venezuela está en una situación como estamos. De bloqueo, de persecuciones por el imperialismo. El imperialismo persigue a nuestra patria. Y ponen a una persona en un cargo. Administrar... ...a producir, y no administra ni produce, sino que la plata se la lleva y se la mete en el bolsillo. Esa persona no solo es un ladrón, es un traidor a la patria también, porque está traicionando a su propia patria. Está impidiendo que el Estado, que está necesitado de recursos, pueda tener acceso para atender a nuestro pueblo. Son traidores a la patria quienes se roban el dinero del pueblo para meterlo en su bolsillo porque ese dinero debería ir para, bro, para obras, debería ir para salud, para educación debería ser para atender a nuestro pueblo desde aquí nadie puede salir diciendo soy inocente, no sabía nada y de repente no sabían nada, ¿y de quién es esta casa? ¿y de quién es este edificio? ¿y de quién es este yate? ¿Y de quién es este avión? ¿Y este helicóptero? ¿Y de quién es esta villa? con un ¿Cómo se llama? Con un... Un muelle pegadito. ¿De quién es eso? ¿No sabías que eso era tuyo? Te cayó del cielo y dijiste, mira lo que me apareció al lado. Los que hicieron eso, lo hicieron conscientes de que estaban haciéndole daño a nuestro pueblo. Hay premeditación. Hay alevosía, hay mala intención, hay traición, hay deslealtad. Y aquí nos van a encontrar a nosotros, unidos, luchando juntos para vencerlos y los vamos a vencer. Los vamos a vencer. Porque el presidente decía, con razón, yo le de, eh, lo decía creo que en la reunión del partido algo así, Hubo un acto del partido en el Teresa Carreño y el presidente dijo, la, habló de la corrupción. Y había gente aplaudiendo que son unos corruptos. Y el presidente lo señaló. Y dijo, vale, es contigo, es contigo, es contigo. Es con todos nosotros, ¿ves? Es con todos nosotros. Y hemos pedido y estamos haciendo las investigaciones correspondientes. Miren, esto es una una trama grande una red grande, y vamos tras ella. Y no va a quedar ni uno solo de los responsables sin recibir el castigo que se merece dentro del marco de nuestra Constitución y de la ley. Hermanos y hermanas de, de PDVSA, cuente con este pueblo que hoy salió, este pueblo no salió hoy, a caminar, a dar una vuelta porque es sábado. Este pueblo salió porque siente que PDVSA también es de ellos porque gracias a Chávez aquí se le llevó al pueblo una gotica de petróleo y los ladrones hacen todo lo posible para que nuestro pueblo no reciba esa gotica de petróleo. Y nosotros salimos y ese pueblo salió a acompañar a PDVSA, a los trabajadores y las trabajadoras, porque sienten que PDVSA es de ellos. Siéntense, sienten que PDVSA les pertenece. ¿Sienten que PDVSA debe rendirle cuentas? ¿Sienten que PDVSA o en algún tiempo PDVSA fue el mayor aportador de ingresos al país? Y de repente la guerra económica, sanciones, bloqueo. Pero si además de eso hay ladrones, estamos jodidos. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Yo les pido a todos y a todas que unamos esfuerzo, unamos espíritu, unamos almas en la lucha contra la corrupción. Acompañemos al presidente Nicolás Maduro y que aquí en Venezuela, debo aclararlo antes de concluir, porque yo vi en estos días los gringos felicitándonos sí. Lo único bueno es que dicen, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo menos ya está reconociendo, lleva adelante una lucha contra la corrupción, no es por ustedes señores, porque ustedes tienen allá en Estados Unidos, protegidos, ladrones que se han ido de aquí de Venezuela, con millones allá, esta lucha la estamos dando nosotros, por nosotros mismos y para nosotros mismos, porque nosotros vamos a vencer en esta batalla. Hermanos y hermanas, vamos juntos pues a seguir luchando. Vamos juntos con PDVSA, vamos juntos con Pesquibén, vamos juntos con nuestro pueblo. Corrupto donde te metas, vamos por ti. Corrupta donde te metas, vamos por ti, pero no te vamos a dejar en paz. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez!